Cara de inocencia, tú besarás al chico o a la chica que te guste más, te ha tocado a ti. Sí. ¿Qué vale, se puede hacerlo mejor. Bueno, yo puedo abrirlo. Sí. <risa> Ignacio para el un momento contigo. Vale. A ver, dime, ¿qué la ¿Con la cirugía, la, sí, la operación? A ver, la operación al principio fue un poco chungo, porque, a ver, es difícil para los amigos y la familia aceptarlo, pero bueno, ahora mejor. En plan, tú mismo, psicológicamente. Ahí, ya estaba preparado para ello, yo desde pequeño me he sentido como un chico. Me por ti y tal. Y tal, ¿pero bueno, a ver, mis padres obviamente han sido un shock al principio, pero ahora se supongo que se lo estarán tomando mejor. Vale, los que contigo. Ignacio ¿qué quieres hablar de lo del otro día. No, no es eso, sino creo que deberías ver el móvil. corre corre, correcto, correcto, correcto, a contar. Bueno, correcto, bueno. correcto, correcto, correcto, vengan, por correcto, Hola. correcto, correcto, correcto, correcto, a Ignacia. Ah, ¿Y? ¿cuántos segundos? Dos minutos. Por minutos? Dos minutos. Esta importante, ¿no? ¿Qué? vamos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasó? A ver, que me gusta un chico y tengo un problema con él. Espera, espera. Yo estoy intentando. Eh, ¿Qué yo ent <risa> entendí. Bueno, entendí bien. Un chico. Sí, o sea, bueno. pero ¿qué problema hay? Eh, ¿Cómo que qué problema hay? Eh, Tú has mirado el año que hemos pasado, lo duro que ha sido este año, tanto para ti y, sobre todo, supongo que para mí también. Eh, psicólogo, una intervención quirúrgica, el asumir ciertas cosas que, que antes para mí eran impensables, yo creo que he sido bastante comprensiva. ¿Tú pero crees mamá, que esto no es normal? No hay A ver, a ver, Ignacio, a ver. Cosa, no normal, me... lo, lo que no es normal es que tú antes fueras una chica que te podían gustar los chicos y pero, ahora... Pero mamá, que no tiene nada que ver que me gusten los chicos con cómo me sienta. Eh, pues esto me hará falta a mí un par de sesiones más de terapia para yo entenderlo. Pero Porque mamá, yo ahora mismo no, no ningún... entiendo nada, no entiendo cómo una chica que le gustaba un chico, que le gustaba un chico... Mira mamá, y ahora hablamos chico. más tarde, no quiero hablar contigo. vale, ¿Qué ¿qué vale vamos a dejarlo de este tamaño. No. Estamos juntos, van a estar juntos. Chicos, vamos a comer. Espera, espera. ¿Tienes es lo que querías? porque qué aquí no callado? No sé. No, pero estoy acordando ahora de que Mané quería hablar contigo. ¡Venga, Mané! Ven, ven. ¿Qué haces, Ignacio? ¿Qué te pasa? Estoy harto ya, mis padres no me quieren, ustedes pasan de mí, me mandan mensajes al móvil y cuando voy al scouter para que me diga algo, o me consuele o algo, busque solución, se va a arreglar otros problemas, como si yo fuese menos, es que estoy harto. Ignacio, nos estamos pasando de ti. Ignacio, te queremos. En realidad, estamos eh, poniendo a hacer los carteles. Es una gran persona, Son para mío. ti. Ser diferente te hace ¿Tenido? único, Ignacio. Es que chicos, les quiero mucho. Ah, no, venga, no, no, anda. <risa>